Desde mediados del mes de octubre la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar en comisiones un asunto muy caro para el reclamo de organizaciones de familiares, de amigos, de víctimas de lo que comúnmente se llama accidentes de tránsito, accidentes viales que en realidad tiene que ver con una serie de inconductas, de negligencias que terminan desencadenando tragedias. Este tema avanza hacia lo que es conocido genéricamente como la ley de alcohol cero ...una iniciativa en la que no solo estos colectivos han trabajado... ...sino también algunos estamentos públicos... ...como el caso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires... ...que conduce Guido Lorencino. Es director de la Defensoría, es vecino de Urlingame Jorge Tazara, ...y nos va a contar cómo ha trabajado la Defensoría en ese sentido. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ubaldo? ¿Cómo estás? Sí, muy bien dijiste, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires... ...a través de su representante Guido Lorencino, eh, ...por iniciativa de, del mismo Defensor Oficial... Impulsó lo que es el tema de alcohol cero Alcohol cero eh, en todas las rutas Nosotros comprende la provincia de Buenos Aires Por lo pronto el proyecto que nosotros estamos bancando Es a nivel provincial eh, Hay provincias como Santa Fe, Córdoba Que ya tienen el tema del alcohol cero eh, Y nosotros lo que hacemos es justamente Acompañar esas iniciativas Y empezar a, a poner en materia de discusión Digamos con los diferentes actores En este caso como la Agencia Nacional de Seguridad Vial Al cargo del licenciado Pablo Carignano eh, ...corredores viales, acá ve Gonzalo Tanasov... ...y el acompañamiento también de familiares, como bien dijiste... ...de víctimas de, de, de siniestros viales... Eh, ...Madre del Dolor con Vivian Perrón... ...Alberto Silveira con Luchemos por la Vida... ...y Ana Siboti de Activas... Uh -huh. ...a partir de ahí empezamos a trabajar en forma conjunta... Eh, ...se realizaron diferentes reuniones... ...lo que es eh, justamente para hablar en tema de materia de seguridad vial... ...y uno de los temas principales que empezamos a trabajar... ...fue el tema del Colcero... ...esta iniciativa hoy discutida en la Cámara de Diputados eh, a nivel nacional eh, está siendo aparentemente eh, con visto bueno para que salga en, en, corto, en el corto plazo ¿no? ¿El alcohol cero es eh, así de taxativo respecto a la cantidad de alcohol en sangre que debe tener una persona o el límite que debe tener una persona al momento de conducir? Sí, en realidad la discusión que estamos dando nosotros eh, hoy por hoy es alcohol cero después en la Cámara se podrá discutir un 0,2, 0,3 la, la idea nuestra es justamente que el alcohol sea cero eh, sí podemos comprender algunas situaciones y algunas cuestiones que tengan que ver con el área de salud, en eh, los cuales también pone en discusión algunas cuestiones con respecto a la tolerancia cero, pero estamos dispuestos a abrir el diálogo y también, obviamente, que esto se discuta en el recinto, en la Cámara de Diputados, en este caso, para después pasar al Senado, eh, para que el proyecto sea ley. ¿Cuál es hoy el parámetro respecto al tema de cantidad de alcohol en sangre? Bueno, lo que es para motovehículos en 0,2%. ...y 0,5 para vehículos normales y obviamente para los profesionales alcohol cero. ¿Ustedes sí. están siguiendo el debate que se da en, en diputados por ahora todavía en términos de comisiones? Sí, sí, estamos en la comisión, eh, de hecho somos miembros por ahí de, también del Observatorio de Seguridad Vial... ...dentro de la Defensoría, eh, en el cual estamos siguiendo en forma permanente la, las reuniones... ...que a través de nuestros representantes en este sentido, eh, que nos sentimos muy identificados... ...tanto como Pablo Carignano de la Agencia Nacional... Y Viviana, y Vivi, perdón, Vivian Perrón de Madre sí. del Dolor. Eh, cuando hablamos de este tipo de expectativas, que es una expectativa de máxima, ¿no? Conseguir sí. que la gente, el que conduce al menos, no, no ingiera ningún tipo de bebida alcohólica en ninguna cantidad. Eh, ¿Cuáles son las referencias que tienen en, en países de la región? Vos antes mencionabas el caso de, de algunas provincias en la Argentina. Exactamente, de Santa Fe, Córdoba, que en realidad ya es rige el tema del colcero, se está tratando. También en, en la provincia de Entre los Ríos, en, en corto plazo también, la provincia de Chubut, La Rioja, que hay varias eh, provincias que ya se está discutiendo. Por ejemplo, en Brasil, Uruguay, ya el alcohol, eh, ahí la tolerancia es cero. Uh -huh. Lo que nosotros aspiramos dentro de la provincia de Buenos Aires, a ver, si puede ser una ley nacional, la verdad que sería lo ideal, porque después las provincias lo que hacen es adecuarse, sumarse a, a esa ley, adherirse a esa ley. La provincia de Buenos Aires, nosotros tomamos el ejemplo... ...de lo que son la, la, la provincia de Mendoza, por ejemplo, uh -huh. que a través... ...ellos ya tienen un sistema mucho más elaborado, que es el que nosotros también aspiramos... ...con el tema de las fiscalías, con temáticas en siniestros viales. Así que creemos que la provincia de Buenos Aires también está preparada para, para esta temática... ...para tener las fiscalías propias en siniestros viales... ...y empezar a elaborar también diferentes proyectos en materia de seguridad vial. Además de tu, tu rol como director de la Defensoría del Pueblo de la provincia, pasaste, tuviste la experiencia... ...de conducir la dirección de tránsito del municipio de Urlingham. Ese aprendizaje, ese tiempo de gestión en el municipio... ...¿te sirvió como para tener esa experiencia de campo... ...al momento de abordar este tema? Totalmente, totalmente, como decís vos. Digo, uno en la realidad la vive cotidianamente... ...y en el momento que nosotros realizamos... ...los controles de alcoholemia en Urlingham... ...donde veíamos esta, este desfasaje ¿no? que había... ...entre la persona que conducía eh, a salir de una fiesta... Eh, con un 0,5 o más, digo, tolerancia de sí. alcohol en sangre, a la persona que salía, y no, que, perdón, que salía de una fiesta, de una reunión, y salía con tolerancia cero. Creo que, no sé si es un premio, digo, para la persona que tiene alcohol cero en sangre, pero sí, digo, un acto de conciencia que lleva a, a, a, al trabajo justamente que venimos realizando nosotros de concientizar a mayor cantidad de, de la población... ...para que se dé cuenta que en el momento que sube un vehículo estaba en realidad utilizando un arma, ¿no? Además de, de la cuestión de la medición estricta, ¿no? De alcohol cero que, como vos decías, es un número, una hipótesis de máxima... ...pero que seguramente puede llegar a sufrir algún tipo de modificación. ¿Qué otras medidas considerás que pueden estar incluidas en lo que genéricamente se conoce como la ley de alcohol cero? Bueno, dentro de lo que es alcohol cero, eh, digamos, dentro del trabajo que venimos realizando nosotros... ...es en materia de seguridad vial va en forma conjunta, digo, atado a diferentes cuestiones. Eh, no es solamente el tema del colemia que venimos trabajando, uh -huh. sino la, la falta de uso de casco, eh, el control en las rutas nacionales, eh, la utilización también o mal implementadas, a veces fotomultas. Digamos, es un conjunto de cosas que tienen que ver también en la temática de, de lo que tiene que ver con materia de seguridad vial. Hoy el tema del colcero, me parece una problemática, ¿no? me parece, estoy convencido que es una problemática, la más seria, digamos, lo que es el tema de siniestros viales. Y el control también a, a los micros de larga distancia Claro Que creo que eso también es algo que está fallando No ahora, sino que ya viene de varios años Que en Urlingam, cuando me tocó bien ser director de tránsito fueron los pocos municipios que realizaba el control A, a, a los micros de, de, de gran porte De contingentes además Totalmente, ¿no? hasta a tal punto que hemos encontrado eh, Una persona que conducía, digo, no le estaba de verdad Pero tenía un 0,4% eh, cuando debería tener cero en realidad. Esa persona se retuvo la licencia, se retuvo el, el transporte, que justamente eran chicos que viajaban de, colegio, de un colegio de la zona, sí. cercana al municipio, y que viajaban a la provincia de Córdoba. Y la verdad es que esos controles deben realizarse en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, digo, no solamente en Urlingan como Punta Pinicia, sino a realizarlo en forma conjunta hasta con la CLRT, que también tiene los medios para no solamente para tomar un control con el alcoholímetro, sino también hacer un estudio rápido de sangre. Eh, vos mencionabas en un momento la palabra clave que creo que es concientizar. ¿no? Eh, me imagino que esto también, la posibilidad de la sanción de la ley viene acompañada de campañas de difusión, de campañas de instalación, que es un asunto difícil de llevar a cabo, ¿no? de implementar porque algunos consideran que algunas campañas son excesivas respecto al impacto que provocan a, a, ...pero de alguna manera tienen que conmover para crear esa conciencia... ...totalmente, totalmente, de hecho desde Madre del Dolor también han impulsado... ...que en las bebidas alcohólicas, por ejemplo, figura que tomar en exceso mata... Uh -huh. ...como una leyenda, como tienen los cigarrillos también, ¿no? ...que sí. al fumar también te puede provocar cáncer, una de tantas enfermedades... ...y, y empezar a concientizar, digo, a hacer trabajo de campo, trabajar en las escuelas... ...sobre todo los chicos que terminan la secundaria, que van a tener su licencia... ...o van a tramitar sí. su licencia por primera vez, algunos con 16, 17 años... ...con autorización de los padres pero empezar a tomar conciencia de, de lo, justamente de lo que implica manejar un moto de vehículo, manejar un vehículo en la vía pública. Respecto a ese ideal de conciencia, eh, como sociedad, ¿dónde pensás que estamos parados en una escala del 1 al 10? No, yo creo que estamos en un 5 o 6, eh, hoy con el tema de conciencia justamente lo que tenga que ver con el consumo de alcohol. Uh -huh. eh, digamos, se pasó por varias etapas, eh, a tal punto que hoy mueren o fallecen eh, 20 personas por día a nivel nacional en la República Argentina, entre, de chicos, digo, entre 15 y 35 años, que es el promedio que existe hoy en la República Argentina, y justamente la mayoría es a consecuencia del alcohol en sangre. Eh, es un trabajo en forma conjunta, por eso digo, el rol del Estado no tiene que estar ausente, trabajar con el Ministerio de Educación, también en sentido, el Ministerio de Salud, articular con todos los, los actores principales como para poder trabajar desde la base, no sino arriba, sino de la base. dónde empiezan las bases? En los colegios, en las reuniones, en las charlas, en, digo, hay un montón de, de lugares que uno puede empezar a trabajar en temas de seguridad vial. ¿Sos optimista respecto a la posible media sanción en diputados de, de este proyecto de ley? Yo creo que sí, por lo menos por la predisposición que vimos dentro de la comisión a través del diputado Cano, eh, que es el que dirige el presidente de la comisión. Suponemos que de, de una vez por todas, antes de diciembre... Eh, tendría que salir el proyecto de ley como para poder implementarlo en, en, ya, en el mediano plazo. Bien, seguramente nos volveremos a encontrar cuando esto ya por lo menos tenga media sanción en la Cámara Baja y veamos qué suerte tiene de adelante, ¿no? Seguro que sí, a seguir peleando después en el Senado para que sea ley definitivamente. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, gracias a vos. Jorge Tazara, digo, es director de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, embarcado en esta ley que está teniendo tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.